Hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué están esperando para entrar a centroaprenderastrologiafacilmente.com o unirse a nuestro grupo de Telegram, t.me barra curso de astrología, todo juntito y sin acento en la i, de astrología. <ríe> Bien, creo que es la única i que hay. Eh... Bueno, vamos al eje 4.10. Hoy nos toca el, eh, el sol en Leo, sol en Leo, casa 4 en Leo. Y después nos va a tocar sol en eh, casa 10 y eh, casa 10 en Leo. Entonces, vamos a empezar por el principio y tenemos que el sol en Casa 4, hogareño, amable y sobreprotector. Ya te lo sabes de memoria, ¿verdad? Todos estos días venimos diciéndolo. Casa 4 en Leo, prominente, dramático, espléndido. Y el sol en Leo te hace líder, te hace fiel, te hace noble. También, como parte de sombras o negativo, Arrogante, tirano, orgulloso, entonces es muy posible que si estamos ante esta configuración del sol en casa 4, casa 4 en Leo, el sol en Leo, o sea toda esta triple combinación como le llamo yo astrológica, estemos ante una persona fiel a su hogar y algo dramático para sobreproteger a la familia. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos el sol en Leo, en casa 10 y la casa 10 también en Leo? ¿Sí? Estamos Sol en casa 10, tenaz, liderazgo, ambicioso, casa 10 en Leo, escénicos, espectáculos, espectaculares son, prestigiosos. Sol en Leo, líder, fiel, noble, o, y, y, o, cualquiera de las dos cosas también puede, conviven dentro de uno ambas energías, en luces y en sombras, arrogante, tirano y orgulloso. Entonces, si tenemos un sol en casa 10, la casa 10 en Leo y el sol en Leo, podemos estar ante una persona arrogante, que usa su prestigio para lograr sus ambiciones personales, por ejemplo. ¿Nos volvemos a ver mañana? Claro que sí, por supuesto, con el eje 410, pero el sol en Virgo y el eje 410 también en Virgo. Chao, hasta mañana.